Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Primer episodio del año, no es el primer episodio de la segunda temporada, eso más o menos ya lo había explicado en el último episodio del 2021, cuando empiece la segunda temporada de este podcast voy a explicar más o menos cómo es esa onda, pero bueno, este es el primer episodio del 2022 y el último de la primera temporada, y voy a hablar de un especial que... Esperábamos mucho, la verdad. No sé si mucho en cuanto a tiempo, porque la verdad que se anunció un poquito tarde. Pero sí que era algo que esperábamos mucho. Los fanáticos y las fanáticas de Harry Potter. Estoy hablando del especial, del 20 aniversario de Harry Potter. Y no estoy solo, porque decidí empezar el año pateando la puerta con invitadas para poder hablar de este maravilloso especial que tuvimos sobre Harry Potter, me acompañan Cami, de Maratoneadas, ¿cómo estás Cami? Hola Sebas, muy bien, gracias, gracias por invitarme, bueno, para hablar de algo que amo, que es Harry Potter, así que seguro la vamos a pasar súper bien acá. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por estar, son fechas complicadas, se nos bajó una invitada por cortes de luz, así que eh, un saludo verano, a Ceci, sí, sí, un saludo a Ceci que no pudo estar, pero bueno, está, está presente, y por otro lado está Mari, de Cinefangers en representación de Cinefangers. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Seba, hola, Cami, ¿cómo están? Contenta, contenta de que me hayan invitado, porque hablar de Harry Potter siempre me encanta, así que feliz. Gracias, gracias a vos también por, por aceptar la invitación. Sé que era un poco complicado el horario y todo, pero bueno, estamos. Eh, la verdad que les agradezco. Seguramente les voy a agradecer, no sé, diez veces más, porque siempre hago eso, eh, porque la verdad que eh, me, me gusta recibir gente en el podcast y soy bastante agradecido en ese sentido. Sé que es complicado muchas veces coordinar y todo, así que bueno, muchas gracias por estar. Y vamos a hablar de Harry Potter, como dijo Cami, algo que ama. Yo creo que estamos en, en el mismo nivel, los tres. Creo que amamos sí. Harry Potter y fue un especial muy lindo. Al menos creo que pa para mí fue lindo. No sé ustedes más o menos qué les pareció. En general, este, este especial de Harry Potter. Eh, bueno, sí, ¿no? Cami. Vale, Mari, dale, dale, dale. Yo sé no, que no, vos querés que... hablar. Sí, no, no, que a mí también me encantó, me pareció re lindo. No, en realidad no esperaba nada, vieron que estas reuniones y cosas, como que uno no sabe qué esperar. Es verdad. Pero. Sí, sí. Uh -huh. Me gustó que fuera medio, eh, medio reunión, medio documental, medio detrás de escena, como que tuvo un poco de todo, ¿no? Y me encantó eso. Muchos datos que no tenía, todo bueno. Sí, es verdad. tuvo buena esa combinación eh, medio de documental, pero también como entrevistas uh -huh. la verdad que, que salió bastante bien. Eh, me pasó algo parecido, como que no es que esperaba que sea igual al de Friends, pero como que en mi cabeza tenía ese esquema, ese formato más como, no sé, televisión, bueno, tiene sentido, ¿no? Friends, televisión, pero como que esperaba más algo así, eh, y no esperaba este estilo documental, eh, ver cosas como, como hijo Mario detrás de escena, y bueno, es como que lo, verlos crecer en este poquito, en esta casi dos horas, como resumieron todo, y nada, me remocioné y creo que al, a todos nos pasó que, nos emocionamos porque no solo veíamos como a ellos, sino como que nos veíamos a nosotros mismos de chicos, no sé, sí. me pasó algo así como revivir eso, así que bueno, si sos fan de Harry Potter creo que no, no puede no gustarte. Bueno, es, es una saga que mientras veía el especial pensaba que es de las pocas que, que duró tanto, pero no solamente que duró tanto, sino que siguió el crecimiento de prácticamente todos los, los personajes, porque realmente se iban filmando año tras año, prácticamente todos los años, durante 10 años había una película nueva de Harry Potter, entonces es como que realmente fue, incluso para, para los protagonistas, que eso un poco se explica en el, en el especial, fue eh, su, su niñez, su crecimiento, pasaron prácticamente muchos años ahí, para nosotros también, sí. ya me voy a meter un poco más en profundidad, pero a nosotros nos ha agarrado en la infancia, en la adolescencia y, y fue un crecimiento constante con, con las películas, con los libros, así que claramente fue otro producto más apelando a la nostalgia de los tantos que hemos tenido, pero yo creo que acá la verdad que, que salió eh, para mí muy muy bien y, y quedó, quedó hermoso, o sea quedó algo lindo que, que se pudo disfrutar y que en un principio yo pensaba que nada más iban a enfocar en el principio de lo que fue la saga, y no, fueron a lo largo de las ocho películas, y eso también me gustó mucho, así que, que nada, un, un especial muy lindo, del que ya vamos a hablar ahora, un poquito más en detalle, pero quería saber un poco, justamente, de su historia con Harry Potter, porque uh -huh. es una saga que tiene sus años, que ya terminó en cierto punto, ahora, digamos que uh -huh. volvió a empezar con Animales Fantásticos, pero la saga original de las películas, ya terminó hace rato, también sí. estuvieron los libros, así que quería saber cómo se metieron con Harry Potter, si fue con las películas, si fue con los libros, qué fue primero, cómo llegaron a, a este mundo mágico, ¿Quién toma la que arranque palabra? Camille. Que Cami, que y que la saqué. No, tranqui, tranqui. Bueno, a mí me pasó que cuando salió la primera, que estaba en el cine todo, me acuerdo que veía las publicidades en la tele, ¿no? Pero como que no me llamaba la atención, tenía yo como ocho años, más o menos, siete, no sé, bueno. Y después estaba en Blockbuster para alquilar y mi papá me decía, vamos a alquilar esta. Y yo decía, no, no, pero ¿qué, de un nene que hace más ya, que aburrido, ¿no? Y no quería. Y después fue para Reyes Magos, que los Reyes, entre comillas, me regalaron el VHS, que yo ya había dicho que no quería, pero era mi papá que quería verlo. Y me acuerdo que lo pusimos y literal terminó y fue como wow, y lo puse de nuevo, o sea así de una. Y, no, y de ahí fue una cuesta arriba todo lo de Harry Potter, leí los libros, ahí creo que estaba hasta el tercero, y después fui leyendo cuando salían era ir a hacer fila para comprar el libro, era sí. hacer para ir a ver las pelis, que en ese momento las salas, no sé si se acuerdan, no eran numerados los asientos. Toda la sí. gente se mataba para <ríe> sentarse en, en un buen lugar en las salas. Eh, nada, hice mi fiesta de 15 temática de Harry Potter, o sea, nada, me enamoré de, de la historia, siempre me había gustado leer desde chica, pero esto fue como, como otra cosa, o sea, no puedo explicarlo, leía los libros una y otra vez, era como mi mundo y... Bueno, unas una cosas que uno piensa que se le va a pasar cuando crece, y ya tengo casi 30, y bueno, y sigo amando como el primer día, así que eso es para sí, mí, es súper sí. mágico. Es como que no se pasa. No se pasa, y bueno, gracias a mi papá por obligarme a ver el VHS. Yo tengo 34 y no se me pasó tampoco, así que... No, no. En mi caso, yo arranqué con los libros. Yo tenía, me parece que 13, algo así y una, una profe de la escuela nos dio una lista de libros para leer, vieron que antes te daban como para elegir, y una de mis compañeras eligió el prisionero de Azcaban, que eran la, las tre los tres primeros eran los libros que habían salido. y claro, no bueno, somos por esa época. Claro, sí, y la, ella, la primer eh, leyó primero, o sea, lo leyó, le re gustó y me lo prestó, pues me dijo, lo re tenés que leer, porque a mí también me encantaba Siempre me gustó leer. Y bueno, así que mi primer libro fue el tercero. Arranqué ¡Ay, el mío también! <risas> ¡Qué genial. Y bueno, nada, el, para mí es, es mi libro favorito, así que fue arrancar arriba del todo, y lo leí, me obsesioné mal. Y después, bueno, lo, lo fui leyendo para atrás, que eso fue lo gracioso, después conseguí la cámara secreta, y después me regalaron la, la piedra filosofal, así que los tres primeros los leí al revés. ah yo igual! Pero, no. Para todo esto estaba muy obsesionada, y cuando salió la peli en el cine fui corriendo a verla, eh, me acuerdo que me lloré todo porque era como eh, ver lo que me imaginaba en mi cabeza eh, plasmado ahí, fue una locura, incluso cuando anunciaron, me acuerdo cuando anunciaron el cast, que yo recién arrancaba con él, lo que era internet. Ay, me siento muy vieja, chicos. No eh, se <ríe> usaba tanto, ¿no? El internet y aparecieron las fotos de los tres y era como verlos de pronto y, y fue re emocionante todo. Y bueno, ya, ya después, eh, como decía Cami, ¿no? Ir a hacer fila para comprar los libros o ir al cine disfrazados con la varita. Siempre va disfrazado. Siempre. Sí, sí, mal, así que tengo un montón de recuerdos re lindos, aparte con mis amigos que también les gustaba, entonces es como que nos unía todo eso, y, y bueno, y, y aparte la adolescencia, porque para mí me agarró en esa etapa preadolescente adolescente adolescente que uno tiene tantos mambos, ¿no? Como que en, esa, en, en ese tiempo de la adolescencia te sentís tan raro, y, y como que... Me, me acompañó un montón, por eso creo que es tan especial, y como me pasó a mí, sé que le ha pasado a muchos así, ¿no? Como que era una compañía, Ay, aparte de... De un entretenimiento, incluso en el especial, cuando Emma creo que es que lo dice, ¿no? Como que nos dio un lugar a todos, o nos hizo sentir que pertenecíamos. Entonces, eh, eso es lo lindo de, de la historia, que creo que es lo que nos pasó a la mayoría. Incluso ahora, un mal día, y poner Harry Potter, y ya sí. te sentís mejor, básicamente. Sí, es, es infancia y adolescencia de, de mucha gente, realmente, porque agarró justo esos años y y más o menos la gente de nuestra edad, yo tengo 27, ya que dijeron sus años, no, no las voy a dejar atrás, es como que sí, realmente es una etapa importante de la vida de muchas personas, porque es literalmente el crecimiento, y sí. acompañarlo con estas historias, la verdad que, que es muy lindo, es muy lindo, y ver esto 20 años después, porque ahí también te pega la edad, la realidad. <risa> Pero bueno, eh, es hermoso también en un punto, revivir tantas sí. cosas, porque realmente ver detrás de escena o, o, o cosas que no sabías o repetir algunas escenas de las películas y pensar en esas películas en el momento en el que las viste y todo eso es como muy loco y, y es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Yo creo que empecé con la primera película, que la vi en el cine, después la fui viendo más o menos cuando las pasaban en la tele o alguna la, la habré visto en el cine también. Recuerdo perfectamente que fui a ver la última, la segunda de las Reliquias de la Muerte, porque era el día de mi cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! Entonces me cayó justo y la fui a ver, que si no me equivoco fue 2011 que se estrenó, y sí. justito, me, me cayó para mi cumpleaños, así que la pasé genial. Y bueno, libros, yo cero. Lo lamento. No, tenés que leerlo. Les he, les he fallado, les he fallado. Tengo ganas de leerlo. Soy muy complicado con el tema de la lectura. Yo soy como más, que me entra todo por imágenes mucho mejor que, que leyendo. Me, me encantaría tener ese hábito que, que tienen muchas personas de, de leer, porque la verdad que se pueden conocer cosas muy lindas eh, con la lectura, así que me gustaría en algún momento poder ponerme firme con eso, y si lo hago, obviamente voy a leer los libros de, de Harry Potter, el único que leí fue el de Animales Fantásticos, pero porque es de fácil lectura, no sé si lo leyeron, pero es, es distinto, sí. es otra cosa, pero bueno, sí, me, me, encantaría, me encantaría en algún momento meterme con los libros. Bueno, eh, mucha gente que no lee, perdón, o sea, mucha sí. gente no, no. que no lee dice que empezó con Harry Potter, niños, grandes, sí, sí. Sí. sí, de hecho sí, sí. es algo que se, se dice en el especial y que se habla mucho cuando se habla de Harry Potter, es esto de, era un momento como que la juventud no tocaba un libro y por Harry sí. Potter se metieron eh, en la literatura y eso es un golazo, o sea, es algo impresionante que gracias a, a, a esta saga literaria que después fue cine, obviamente, tanta gente de esa edad que no, no tocaba un libro se haya metido en, en eso, la verdad que lo que ha hecho Harry Potter en cuanto a, a los libros ha sido algo, algo increíble, o sea, filas y filas de, de personas esperando sí. para comprar, o sea, eso, eso es, eso es increíble. increíble, porque gente haciendo cola para o sea, otras libro. cosas sí, ponele, sí, pero para claro. ir a comprar un libro es increíble. Eso es genial. Yo tengo un video con el último cuando me lo entregó la chica de la caja y yo gritando. ¿no? Sí. Una cosa de otro nivel. Fue re loco, cuando, cuando salió el último, yo me acuerdo, yo fui con mis dos mejores amigos en ese momento que éramos re enfermitos, los tres, era lo único que hablábamos, y llorábamos los tres porque era la última vez que íbamos a ir a... Sí, tal cual. Lo vivimos re intensamente, pero son recuerdos re lindos. Bueno, el sí. último libro me lo leí sin parar, 17 horas, y después me desmayé porque no había comido ni nada, ni había salido del cuarto, y era así. de febrero, como un calor como ahora. Sí, sí, bueno, sí, sí. Nivel enfermedad, tremendo. No te asustes, ¿eh? ¿sí? No, no, no, me encanta. O sea, de... me encantaría volver al pasado y, y ser como ustedes, o sea, todo lo que contaron, me encantaría vivirlo así, porque realmente... De... Es algo genial, ahora un poco se vive por ahí, eh, no sé, lo que he llegado a ver en los últimos años con Star Wars o Marvel, o sí. incluso, bueno, los Animales Fantásticos, las primeras, han llevado, digamos, de nuevo a la gente al cine haciendo cosplay y todas esas cosas, pero en esa época era como, además, estaban en un momento, o por un largo tiempo estuvieron libros y películas a la par, entonces era como sí. que, era Gracias mucho, o sea, mágico. era el momento de oro de, de los fanáticos de Harry Potter y la verdad que sí. esas Teníamos anécdotas que... son muy lindas. Me siento muy bien cuando Cambi cuenta de eso porque yo hacía lo mismo. Creo que fue con, con la Orden del Fénix que estuve toda la noche leyendo, también porque necesitaba terminarlo, y mi, y mi mamá me decía, basta, tenés que estudiar porque me había llevado una materia, y me escondía en el baño y, y me ponía a leer en el baño. con la logra <risa> eh, de Nokia 100 <risa> Abajo de la colcha, sí también. ¡Qué fue. locura! Sí, sí, así que es, es como que no sé, no sé qué era lo que tenía. Incluso el, el último me acuerdo lo leí en inglés, que fue, creo que fue mi primer libro en inglés, porque necesitaba saber qué pasaba y la mitad de las cosas no las entendí, pero necesitaba leerlo. Así que nada, sí, es como que te generaba algo, no sé. No sé, es difícil de explicarlo. Una necesidad. Sí, sí, sí. Hay, hay que vivirlo. No, es, es, es difícil, igual. hay que ver. dos fanáticas unidas por Harry Potter, <risa> me encanta. Bueno, la pregunta obligada, que tendría que haber sido la primera, pero bueno, eh, no sé por qué la anoté segunda. Eh, igual está bien, o sea, quería saber cómo se habían sí. metido en el mundo de Harry Potter y todo eso. ¿De qué casa? ¿De qué casa son? Cada una. Sí, ah, creo bien. que somos de la misma con Mari. Ah, a ver. A ver ¿Sí? Mari. Yo soy Raven que lo va a morir. Sí, yo igual. Vamos. También. Bueno, van a pensar las personas que están escuchando esto que estuvo todo arreglado, pero no sabía nada. Pero también yo también, yo también soy Ravenclaw. Sí. Vamos. Que así sí. que, <risa> bueno, yo quería diversidad, pero no se pudo. Somos todos Ravenclaw. <risa> así que. Bueno, yo sé que, que estoy en representación de Sophie, Sophie de Hufflepuff, bueno, así que hubiera estado. <risa> yo voy a confesar algo ya que mencionaste, me había salido Ravenclaw, después me olvidé la contraseña, me lo hice Ay, de vuelta. Ah, no, pasó lo mismo, Sebas, me pasó igual. Me, me, me salió Hufflepuff y después otra vez y me salió Ravenclaw. Así que tengo un poquito de Hufflepuff ahí, hay que admitirlo. Hay que me admitirme. pasó igual, me vi la contraseña, me hice otra y me salió Hufflepuff. Yo, como si toda la vida fui Ravenclaw? Así que... <risa> que... <risa> Ravenclaw. <Ray> Nada, <risa> Abuela, sí, Ravenclaw, lo siento. A Sophie le había pasado que vieron cuando cambiaron de Pottermore a la página nueva, creo que es Wizarding World, o no, no, no me acuerdo bien cómo se llama. Tuvo que hacer el, el test de nuevo y le salió Slytherin, <ríe> no entendía nada. Era como un problema de identidad. Claro, <ríe> sí, se, ¿no? no. Se para cambia la casa la y la <ríe> Terminaba en el psicólogo todo. Sí, eh, además, no, es, es parte esto? de quién sos, es parte de quién sos, como dice sí. Mario, de tu identidad. Sí, sí, claro. Y de sí, una, sí. Eh, a, no sé, a mí me pasa eso. Es, eh, mi, mi, si me, me pedís que me describa, Ravenclaw es una de las, de las palabras que te voy a decir, porque sí. Sí. O sea, aparte, sí. imagínate cambiar de casa a esta altura, tipo, <risa> qué, con la bufanda, el, claro, todo, el, el, el tienes, merchandising, no, el ya está. Claro. Ya tenés todo, no, no, no claro. es complicado. <risa> Yo tengo sí. fanda remera, ya no se puede, ya la hay verdad, que chico, ya no está. se puede volver atrás. Es como cambiar de equipo de fútbol, chicos, ¿no? Claro, es, es una vez, se elige y es para toda la vida, tiene que ser sí, así. Sí. Y bueno, dentro de las casas, quiero que me digan, primero, su, en este caso todos somos Reven Club, así que personaje favorito de Reven Club, y después personaje favorito en general, o sea Ajá. no importa que no sea oh, de Reven Club, alguien. Sí, sí complicado, complicado. De Ravenclaw, creo que es Luna, ¿no? Yo iba a decir sí. la misma, no sé si... Sí, creo, unanimidad. Sí, claramente. Es que no hay muchos personajes relevantes de Ravenclaw. Es verdad, sí. también es eso, es verdad. Luna, pero bueno. Sarto. Luna se, sí. se robó nuestros corazones. Sí, pero es un personaje re lindo igual, pero sí, yo creo que sí, ella sí. es la, la que más destaca, ¿no? De los Ravenclaws. ¿Y en general? Uy, para mí es sí, Sirius. Sí. Ay, amo Sirius. Sí, sí. Para mí, es, eh, en mi top 3 siempre fue, desde siempre, eh, Sirius, eh, Dumbledore y Ron. Pero bueno, Ay, amo a Ron, me bueno, amaba a todos. Sí. sí, sí. Yo no sé. Pero bueno, está Hermione también, que Hermione con. ¿Qué sé yo? Es como que. Siempre me identifiqué con ella y con el tiempo es como que vas entendiendo que sin ella no hubieran hecho nada, no hubieran llegado a ningún lado, porque es la, bonana, la una. Es verdad, es verdad. Yo no sé, yo, me encanta porque yo hice la pregunta, pero ni siquiera lo pensé. <risa> eh, me metí en mi propia trampa. Mm, la verdad que no sé. Creo que, no sé, pensando rápido me quedaría con Germayoni. Lo que pasa es que... Hay muchos personajes rememorables sí. y requeribles, entonces o sea, es re difícil elegir. Es muy, complicado. O sea, sí, sí, es muy ver, complicado. yo te dije Sirius ponele, pero también lo vamos a Lupin. Me encanta. Eh, no sé, Tongs. Sí, no, sí, yo está. lo a Snape. Snape para mí, o sea, el final, bueno, cuando uno conoce quién es. Sí, sí. Nada, que me mata, qué sé yo. Una vez hice una reseña y dije, como que él nunca había sido feliz. Y nada, me, sí. me, me rompe el corazón. Me encanta él. Igual en Hagrid, amo a Hagrid. Ay, sí. Unas ganas de ir a tomar mate con Hagrid es como. De una. Quiero, quiero sí. ser vecino en Hagrid para ir ahí a, a tomar mates con Hagrid, claramente. O sea, ama a los sí. animales, se mandó la cagada, sí. Ah, sí, sí, ahí, o sea, ¿qué más quieres? Sí, es un tipazo. Lo que está buenísimo en esta saga es que está el protagonista que es Harry, pero los demás todos son súper construidos, tienen un arco, tienen una historia, no es que están de relleno acompañando a Harry nada más. De una. Por eso, es sí, genial. Sí. Pero eso es como que uno no puede elegir un personaje nada más. Sí, es verdad. Sí. Sí, sí. En cuanto a personaje, la verdad que es muy, muy nutrida la historia de, de las películas y de los libros. Yo no leí los libros, pero pueden... No, bueno. para que se vale a los libros. Que se va vale sí. a los libros, no se va a arrepentir. Pero sí, eh. en los libros están, están muy bien desarrollados muchos otros personajes también, eh, que por ahí en las pelis sí, por un tema obviamente de, de duración los tienen que acortar, pero que son como re claves también, qué sé yo, para mí, para mí es todo importante, pero bueno, hay mucho, muchos personajes bien desarrollado, dice Cami, ¿no? Que to, to, to, todos tienen su motivo de, de existir, sí. no están porque sí. Sí, la verdad que eso está bastante bien, al menos en las películas está bastante bien representado, así que... Sí. Es un puntazo a favor. Bueno, unas preguntitas más para, para hacerles este cuestionario mágico para conocerlos un poco más. En su caso, porque yo no leí los libros, en su caso, libro favorito. Para mí es Prisionero de Azkaban. Muy bien. Y el mío es La Orden del Fénix. Ay, Entonces, qué bueno. <risa> La, La Orden del Fénix, por lo que tengo entendido, es un libro importante. Sí. Eh, también. No sé si es el más... No. Ma, en, el, el más, más grande, grande. ¿Sí? sí yo creo que sí sí, sí, no me acuerdo del nombre de páginas pero era el más grande más grande y bueno, yo ahí, obviamente no, no, no también no... el cali de fuego me encanta o el, es que no hay... me pasa como los personajes, te pones a pensar y decís ah, pero también este, también este al final todos sí, pensás cinco <risas> minutos más y ya le empezás a meter todo to, todos los libros el seis, el, el seis también es increíble no, bueno, bastante. Y sí, me yo creo que a partir del, del prisionero de Azkaban como que se ponen, todos tienen lo suyo. E incluso, bueno, los dos primeros también son re lindos, pero son eh, lectura más fácil. Pero a partir del prisionero de Azkaban, que se ponen todo un poco más turbio, es como que van mejorando todo el tiempo, qué sé yo. Sí, es como que van creciendo con los lectores, porque vos sí. lees de los primeros y son como más infantiles y lees el último y nada que ver. Pero bueno, igual para todas las edades van. Sí, yo soy profe y tengo alumnitos que tienen, no sé, 12, 13 años y que están leyendo Harry Potter y los re disfrutan y me encanta verlos, como que me veo reidentificada con ellos cuando tenía esa edad. Y es re lindo verlos como, lo, como van descubriendo la historia, ¿no? Porque uno que la recontra conoce, que te cuenten que están leyendo y, y cómo se van sorprendiendo a poco, es, está re bueno. A mí, a mí ya me dan ganas de... De ponerme a leer. Dejamos vendiendo. Eh, sí, sí. Después de, de, este, de este episodio, creo que va, va a ser una campaña fuerte. Eh, es que no te vas a arrepentir, o sea, eso mí, lo sabemos. ¿no? Para ponernos a leer. Sí, sí. Sí, completamente. Bueno, ahora sí, acá, acá ya me, me meto, estoy involucrado. Así como les pregunto su libro favorito, les pregunto también su película favorita. Esto siempre trajo polémica. De hecho, por mucho tiempo mi película favorita fue una de las que los fanáticos de los libros decían es la que peor se adaptó y no sé qué y, lamentablemente sufrí con eso mucho tiempo si no me equivoco porque ahora ya hace tiempo que no las veo y medio que me pierdo un poco con los nombres pero era el cáliz de fuego uh -huh. la de la competencia sí exactamente, exactamente, de sí, exactamente. sí sí sí no, eh... no me parece que está mal adaptada no sé qué piensa Mari Siempre a mí me, me dijeron eso. Siempre cuando yo decía Pensé que era que mi favorito. No, no, cuando decía que era mi favorito me decían, ah, pero es el que peor adaptaron el libro. Yo no. no eh, igual no puede ser. los que leyeron los libros todos tienen visiones de diferentes. Porque a, a mí, por ejemplo, la que más me gusta es El Prisionero Azcaban. Ah, eh, es mi también. también. Sí, para mí es la mejor peli de todas. Y por mucho tiempo también todos se quejaban de que estaba mal adaptada o de que no no sé, como que habían sacado cosas importantes, o no sé, es como que el, el lector siempre va a encontrar algo que eh, sacaron de la de película para adaptar, y es imposible adaptar un libro de, de, de, tan largo y tan lleno de cosas eh, en una peli de dos horas, dos horas y media, entonces yo, yo trato de no juzgar tanto las adaptaciones cual aparte lo que la gente a veces no entiende es que son dos formatos diferentes y que en, en uno tenés unos condimentos que en otro no, capaz cuando lees un libro sí. tenés tu propia imaginación ahí que hace un plus y la forma de involucrarte y en la película tenés bueno un montón de cosas, la visión del director y a veces tienen que sacar cosas o poner para que se entienda, o sea, tienen que escribir un guión con los puntos que lleva un guión, o sea, como que tienen que meter todo el libro ahí y y yo creo que también tienen que pensar no que los que hacen las películas, hacen películas para todo el público, no solo para el que leyó el libro. Entonces sí. es, bueno. Claro, porque a, a veces tenés que explicar cosas porque las tenés que explicar de forma más expeditiva, ¿no? Más rápido que en el Exacto. libro, en el libro te podés tomar otro tiempo para explicar todo lo que pasa, y en la peli no, entonces, no sé, como que a veces critican eso cuando se hacen adaptaciones, y no sé, es, es como dice Cami, son dos formatos totalmente distintos y los tiempos que manejan son otros, entonces, qué sé yo. Sí, es, es complicado. No, Las adaptaciones... No hay que criticar tanto. Eh, hay, que, hay que entender también eso. Yo ya dije mi favorita. También sumo la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte que en el último tiempo le agarré mucho más cariño, la uh -huh. verdad, porque también acepto que es una muy buena película, muy buen cierre dentro de la historia, y El prisionero de Las suyas... ¿Cuáles son? Bueno, yo ya les digo, la, la mía son prisioneros que van también, pero también me gustó mucho, bueno, las dos primeras me gustan mucho también, me parecen súper fieles a los libros, y aparte es como que para mí eran las más difíciles de hacer, porque tenían que introducir a todos los personajes, y después iba, iban a ser los actores que iban a estar en todas las 7, ocho películas, como que me gustan mucho por eso, aparte de la nostalgia que me generan, ¿no? Porque la piedra filosofal la debo haber visto, no sé, cien veces, ya perdí la cuenta, y es como que me, siempre me encanta volver a verla y no me canso, así que podría decir que también son de mis favoritas, pero en general me gustan todas. Me pasó algo similar con lo de la primera, como que la empecé a valorar más en el último tiempo, y ahora viendo el especial que el director aparece hablando y diciendo, bueno, cómo crearon Hogwarts, cómo crearon eso, es como que él tuvo que introducir todo de cero, todo. ya estaban las bases, ¿no?, para lo que vino, sí, pero sí. wow, tuvo el trabajo que hizo. Y también me encanta el presionador de Ajaón. me encanta como ese estilo oscuro que le dio a Alfonso Cuarón. Si ves la peli es como que parece otra saga, porque después no continuaron sí. con ese estilo, pero yo la amo, o sea, nada, es mi favorito. Y la última pregunta, momento favorito. Yo sé que es complicado, es muy complicado, Uf. pero un momento favorito en las películas, el que sea, por lo que sea. Pero uno, el primero que se les venga a la cabeza, algo, Ajá. pero yo sé que es complicado. Pero bueno, algo ahí tiene sí, que haber, una escena, un momento, algo que les guste mucho. Hay un montón. A, a mí se me viene a la cabeza ahora Hermione eh, pegándole a Draco. Sí. Un ah, épico. Clásico, buenísimo. <risa> Momentazo. Se me viene eso a la cabeza porque fue un momento que aplaudimos todos. Y Neville cortándole la cabeza a Nagini también. También, sí, sí. Épico. Momento épico, me encanta. mi, creo, mi te... escena favorita, que me la sé memoria, así de los diálogos, todo es cuando... Están los tres en la Casa de los Gritos, con Sirius y Lupin, y ahí se enteran de Peter Pettigrew sí. y Snape, y toda esa atención, También el prisionero Azkaban, que eh, es mi escena favorita. Muy buenas escenas, la verdad, muy buenas. Coincido también, voy a elegir otra, que ya la tenía en mente, acá sí, ya había preparado mi respuesta, así que no, no me <risa> claro, quiero de, desviar el mucho. Machete ahí. Sí, sí, acá ya la tenía que es de la última también, de la segunda parte de las Reliquias de la Muerte, cuando parece que Harry está muerto, pero no, sí. y salta, digamos, de los brazos de Hagrid, y ahí la cara de Voldemort, y toda esa escena, la verdad que a mí es un momento que, que me fascina, o sea, está muy bien, realmente está muy bien, para el momento que vi la película, obviamente yo no sabía nada de los libros, claro me imaginaba que era raro que Harry muriera, entonces eh, pensaba que no iba a terminar así, pero la verdad que... Como se, se dio todo el, el desenlace, me, me, me encantó. Y bueno, como mencioné, esta película que con el tiempo la fui queriendo mucho más, imagínense que justo esa escena, cada vez que la veo de nuevo, es como, no sé, un momento, diría épico. Creo que es uno de mis favoritos de toda la saga, la verdad. Y bueno, para hablar del de especial de esta reunión por los 20 años, hicimos como nuestra mini reunión, un poco hablando de, sí. de, de, de lo que... Para nosotros fue durante el tiempo Harry Potter. Y bueno, de, de este especial que, ya dijimos, nos gustó mucho. La verdad que a mí me, me gustó bastante. Tiene sus cositas, no lo voy a negar. Tiene sus, sus peros. Pero la verdad que en general, digamos que es eh, una linda caricia al alma de, de los fans de, de Harry Potter. que No sé si era algo que necesitábamos, pero es algo que agradecemos tener. Yo creo que es así, porque... Eh, algo comentaba cuando empezamos que se anunció medio tarde, como que no hubo mucho, mucha anticipación no, no recuerdo cuando salió el primer tráiler el primer póster, como el primer anuncio creo que fue por octubre, noviembre Si no recuerdo mal, y no se sabía mucho de eso Y la verdad que aún así con ese poco tiempo lo esperábamos, lo, lo queríamos ver, queríamos ver qué, qué habían hecho y, y la verdad que personalmente me gustó mucho todo, eh, esto de que vuelvan a los sets donde grabaron muchos de los lugares que también lo comentaron esto y en, el, en el especial se, se menciona lo de tantos lugares reales todo ese diseño que se logró para las primeras películas que después se mantuvo es la verdad que es todo realmente mágico es como medio obvio decir que es mágico pero pero es así o sea todo lo que han logrado que ahora tranquilamente se podría hacer todo pantalla verde y listo. Es fantástico, hay cosas que, que son muy lindas y, y que sean hagan alguno de las entrevistas o alguno de los encuentros en esos lugares, sí, es todo bueno. a mí me encantó. Me gustaron las reuniones, estas que hubo en el comedor, las de la sala común de Gryffindor, que yo estaba hablando con Cami antes de empezar este episodio, ahí hubo como algo medio raro, no sé sí. si lo notaste <ríe> vos, Mari, que sí. me parece que hubo una edición, porque como no hubo mucho toqueteo, por así decirlo, vieron que Ron, bueno, Ron, Rupert y Emma se abrazan en un momento que están sillón uh -huh. con sillón y ahí es cuando Emma se emociona y ya casi el final. Entonces es como que después con otras pasa también, hubo abrazos, hubo como más acercamientos y ellos tres es como que ahí yo mucho no lo noté, pero parece que fue medio editado. No sé las circunstancias, si es que fue así. Sí, yo había leído algo, como que había alguien que no estaba que lo habían editado, que no estaban los tres juntos, y un poco se nota, y, pero bueno, ¿qué soy yo? Yo lo disfruté igual, pero es cierto que, que estuvo medio raro esa parte. <ríe> Pasa que es lo que todos esperábamos, ¿no? Los tres juntos. No, obvio, igual lo hicieron muy bien. yo sí. La verdad que le salió genial, y bueno, estamos en una situación complicada, yo supongo, que tendrá que ver con eso, pero dentro de lo que se pudo hacer, estuvo muy bien. Después, bueno, Harry, Daniel, estuvo, me, me sale más tirar el nombre de los, de los personajes que, <risa> que, que de los actores, pero bueno. Eh, Daniel estuvo como medio de entrevistador, eso me gustó mucho también. Estuvo con sí, se me fueron, Elena, John Carter. Sí, estuvo con Elena. Con Chris Luis Columbus Mario. al principio, el director sí. de las primeras. Y Gary con, con, Gary. con Sirius. Ahí se fue el nombre del actor. Gary. Gary Alma. Alma. Ahí está. Ahí, perdón, Gary. Estuvo con Gary. ¿Y estuvo con alguien más? ¿O no? ¿O fueron ellos tres? Eh, Yo me no acuerdo. Que creo que fueron ellos tres nada más. Sí. sí. Eso me gustó mucho. Estuvieron bien esos momentos. La verdad que me gustó sobre todo el de Gary. Yo siento que además uh -huh. con el personaje es como que era obvio que se iba a sentir mucho más. Esa charla en cuanto a lo que estábamos viendo. Y ahí en ese momento creo que también pasa como el In Memoriam dentro del especial que hablan sobre Alan Ryman de esto que él sabía todo antes de que salieran los libros. Eso yo era algo que sabía, pero me encantó sí. que lo mencionaran. No sabía ahí. ese detalle, ¿no? No, no sabía. Es genial. Sí, sí, es maravilloso. Sí, él era el único que sabía lo que pasaba con su personaje, es buenísimo. Lo que pasa es que sí, ¿no? Obviamente que vos necesitas saber la, las motivaciones de tu personaje, más cuando es un personaje como Snape para poder personificarlo, ¿no? Me, me parece que por eso le salió tan bien. Sí. Sí, además, viendo lo que pasó con Snape, y bueno, entendés por qué se tenía uh -huh. que meter un poco en contexto, pero es increíble que era el único de todos que sabía ¿Sí? todo lo que iba a pasar. Eh, ni siquiera los directores que llegaban sabían el futuro, me gustó mucho que se cuente y en ese momento sí. que Gary tira una risa hermosa sí, a mí me gustó el hecho de que, de que Dan hablara de, de lo que significa actuar ¿no? con, con Gary olman o con ese tipo de, de actores porque es cierto, no ellos llegan Chiquitos a un lugar y están rodeados de la realeza del cine británico porque están todos o sea no hay uno que falte y cuando él cuenta ¿no? que, que viene Gary y que para él es algo súper importante porque obvio ¿no? es un actorazo y, y nada me, me encantó todo eso ¿no? cuando contaron todo eso de, de la relación que tuvieron ellos como, como actores y cómo fueron creciendo como actores dentro de este grupo de gente ¿no? porque sí, estás aprendiendo de los mejores básicamente sí, de hecho en un momento se menciona justamente esta escena, que no recuerdo quién la mencionó, la del prisionero de Azkaban, como una de sus favoritas, que ellos Ajá. estaban viendo, digamos, a estos actorazos haciendo sus interpretaciones y esa escena es fantástica, pero contándola de ese modo de bueno, nosotros estamos acá parados sí. y, y los estamos viendo a ellos, es increíble. Y así con un montón, Maggie Smith, que no estuvo, también una actriz sí increíble. A mí me dolió un poco que ni siquiera la hayan nombrado. Hubo un par de, de actores que no... O sea, ni siquiera los nombraron. Que no sé por qué, no sé qué habrá pasado, por ahí no sé, va, hubo alguna otra cosa que no sabemos, pero hubo un par de actores, Maggie, por ejemplo, Michael Gambon, hubo varios que no, no los nombraron directamente. Sí, sí, sí. No, es sí. verdad. No, no sé qué pasó, porque una cosa es que no estén <risa> porque bueno, eso. Sí, sí. Contextos que, que no existieron, va. Claro. No claro, o sea, se entiende, pero no sé, a Robert Pattinson no lo nombraron directamente. Sí, yo pensé que por lo o menos sea, iba a aparecer hablaron de algo, de Cedric, sí. Claro, hablaron de Cedric, hablaron de, de de su personaje, de que pensamos todos que iba a ser importante, qué sé yo, pero en ningún momento se lo nombra a Robert. No pues sé, no me hace si de... el, el actor que hace de Queer, no sé, no me acuerdo el nombre, pero que sale pero tipo en Quir. una sola línea al final. Y o sea, Hart, no, ¿no? Estamos... ¿no? No, me acuerdo el nombre. Pero él, sí, digamos, fue a la reunión, habrá ido, estado horas ahí, y salió en una línea dos segundos. O sea, sí, ¿qué sí, te gustaba sí. poner dos minutos más de especial y poner la entrevista un pedacito, aunque sea, como que... Y aparte, aparte el, el chabón fue el villano de la primera, era como... Claro. Es claro, importante, me parece. Eh, ¿A Kenneth Branagh tampoco lo nombraron, me parece, no. en ningún momento? No, no, a Kenneth no. Hubo oh, varios. Sí, es verdad. Eh, me quedó un poco esa duda, porque, eh, repito, una cosa es que no estén, que puede pasar, ¿Sí? pero de ahí a no nombrarlos, eh, encima Maggie, que su personaje, o sea, está bien, bueno... Alguien que estuvo en una película sola y eh, como que no fue muy importante si se quiere, bueno, eh, por está ahí, sí, sí. pero McOnaghal es como que de, de sí. hecho se repasa una escena con, con Rupert, la del baile. Sí, eh, nada, un, ni una anécdota, es como. Bueno, eso estuvo medio, medio raro. Por ahí estuvo bastante guionado, puede ser, porque también se nota como que son charlas, pero siguiendo sí, sí. cierto, cierto sí. hilo. Pero bueno, dentro de todo sí, eso... No, no, o sea, es mi única queja Sí, Sí, salió bastante bien, incluso pero, esto de la edición, de que los tres no estaban por ahí en el mismo lugar, pero que se ve genial, la verdad, sí. que, que le salió bastante bien, así que resumir eh, ocho sí. películas y todo lo que hay detrás es A diez complicadísimo. años de, de historia, de, obvio. De, sí, de una, es de anécdota, decir. sí. Yo creo que lo hicieron bastante bien los directores también, que invitaron Columbus, que fue el que inició con todo. Cuarón. Ah, que, que estuvo muy bueno. Cuarón, un golazo, sí. Me, me encanta que haya estado Cuarón, porque también lo que hizo con, con el prisionado Azkaban, se explica y es algo que también lo mencionamos acá: es por ahí el cambio de, de lo que venían siendo las dos primeras Harry Potter y acá es como. La madurez en los personajes Este crecimiento que ya se empezaba a ver Y que iba a ser de ahí en adelante Parte de la historia de, de las películas Entonces es una película importante en, en la saga Y bueno, eh, que se haya profundizado en eso me, me encantó Y a los otros directores también, no recuerdo Mike Newell Ahí está, Mike Newell y el es otro David Yates, ¿no? Claro Yates, no sí. sé, de la, sé De la 5 hasta la última Exactamente claro así que eso me y usualmente, usualmente es el que más critican los, los fans Ah, sí, mira, no, no sabía Sí, no pero, sé por qué, pero bueno O sea, por sus adaptaciones claramente Pero a mí no me disgustaron tontos es, es, es mucha responsabilidad darle el cierre a, a lo que fue Harry Potter Y para mí lo hizo bastante bien, así que no te, yo no tengo quejas Para mí, si, si me apuran, que no me están apurando Pero si me apuran, <risa> yo creo que eh, en cuanto a cine y sagas importantes es el mejor cierre que hicieron, más que Endgame, más que las Star Wars, no sé, no se me ocurre otra hora, pero creo que es el, el mejor, no sé la comparación con los libros, repito, no los leí, ya los voy a leer, eh, para mí, en cuanto a las películas, estuvo bastante bien, pero bueno. La cosa es que es muy, yo te digo, para mí, hay muchos cambios, en el último especialmente, pero es como hablábamos hace un rato, ¿no? Adaptar el libro explicando todo y cerrando es todo y no dejando cabo suelto, sí, es muy sí. difícil, entonces hay que valorar que, que para mí fue lo más fiel que pudo a la historia y, y está muy bueno, a mí me gusta. Y, y un detalle entre las presencias, me encantó, pero me encantó, pensé que no iba a estar, pero me encantó que haya estado Toby Jones, que fue Toby, eh. y me encantó lo que contó esto de, bueno me ofrecieron tal papel, y los familiares emocionados, y él como, bueno, <risa> No, no pensé que significaba sí. tanto, también lo contó Ralph Fins, eh, Voldemort, sí. que le pasó algo similar con, con su personaje, y nunca lo había visto, digamos, de, el detrás de escena, porque nu nunca había visto su cabeza con todos los puntitos y la nariz y todo eso, eso me gustó también verlo, sí. y un poco esto que explicaban de esa transformación que tenía, de que no, no daba miedo y cuando empezaba a actuar ya enseguida era... Sí, no, callados, creo que fue Jason sí. Isaac que dijo que le tenía miedo sí, sí, sí, sí. simpático. <risas> Nombraron a las personas que lamentablemente ya no están. Eso sí, lo hicieron. Sí. Ahí no faltó nadie. Y de los más importantes, o de los más reconocidos dentro de, de la saga, les dieron su, su tiempito. Eh, por ahí uno de los más reconocidos era Richard Harris que fue Dumbledore en las primeras. Bueno, después falleció en, en el medio de, de las películas y cambiaron de actor. Eh, Ellen McCrory, que hace poco falleció. Sí, sí eh, en abril. Ah, claro, es, iba a decir, no hace ni un año, ¿no? Sí. Yo cuando sí, vi... En abril porque me acuerdo, pues estaba de viaje y vi la noticia allá, así que me acuerdo. Ay, que en abril. Sí. Y bueno, Alan Ringman, obviamente. Y de hecho el especial termina con su icónica frase. Uh -huh. eh, pa, como para. que raro que nadie mencionó esa escena, pero eso también es sí, de sí. Toda esa escena de, de lo que se recuerda de, de Severus Snape es, es genial. Te, te, te parte al, al medio. Y el final del de, de especial es. Yo creo que lo terminaron. No podía ser mejor. Lo terminaron sí, de una manera. De sí, de una manera eh, como diciéndote: ¿No lloraste hasta ahora? Bueno. Ahora vas a llorar. Ahora te toca. ¿Querés llorar? Llora Encima se quebraron todos. Creo que hasta Daniel Radcliffe en el momento final se, se quiebra. Es como. No. Yo no lloré, perdón. Es que no. Me encantaría, pero no, no me sale tan fácil. Yo envidio a la gente que llora así de fácil con, no así de fácil, ah. pero que llora con estas cosas, a, a mí me encantaría, pero, muy llorona, sí. pero mi, mi expresión, no lloro con cualquier cosa, eh, pero con esto me, nada, me <risa> mi, mi, mi expresión era de, de felicidad, yo tenía como la cara de, de nene contento, sonrisa de oreja a oreja mientras veía todo, me reía mucho, la, la pasaba muy bien, creo que esa fue mi, mi expresión durante todo el especial no sé ustedes, por ahí, por, ¿por ahí ustedes lloraron desde que empezó, hasta que terminó? No. Sí. yo me emocioné un poco al principio porque el, el inicio es como muy lindo cuando están todos recibiendo sí. la, las invitaciones y llegando ahí a, al tren, eso, eso me, me emocionó bastante y después hubo un par de momentos ¿no? que me emocionaron. Bueno, la, la charla de, de Emma y Rupert fue la que me, me terminó de hacer llorar, fue muy linda y bueno, así el final, claro, es como decís vos, venías aguantando la emoción y de pronto te tiran esa escena y decís, bueno, está bien, <ríe> acá tenés mis lágrimas. Sí, sí, también al, al final se muestra la última escena que, que filmaron, que es re loco porque es una escena que en la película pasa eh, al, al principio, al principio y es lo último, <ríe> lo último que grabaron fue eso, y listo, se terminó, y es, es muy ah, loco es... Ver, ver eso. Esa parte también cuando van como terminando de grabar y se van abrazando también sí. como ¡Ah! Sí, de, de hecho vi hace poco una publicación de ese momento y del momento en el que sí. ellos tres están leyendo juntos eh, una parte del guión que también la muestran en el especial, eh, como en ese paralelo de bueno, cuando empezaron y cuando terminaron, y es muy loco. Eh, de nuevo, repito esto de que prácticamente su infancia la pasaron sí. ahí. De hecho Emma en un momento comenta de que estaba por dejar todo porque era mucho, sí. y es, es muy loco, la verdad que toda esa vida atravesada por, por estas películas, y nuestra vida también, porque es así, eh, es, uh -huh. es loquísimo, y verlo así, la verdad que me encantó, la verdad que me encantó. A mí me gustó mucho eso también, el hecho de que les hayan dado el lugar a ellos tres especialmente, porque si bien bueno participaron los, los demás, pero que a ellos tres les hayan dado el lugar para contar su experiencia, porque nunca los habíamos escuchado desde un lugar de adultos como son ahora, contando lo que les pasó en ese momento, que eran chicos, y cómo fueron creciendo, y lo que significó todo para ellos. Lo, lo bueno y lo malo, porque también cuentan lo, lo que fue difícil, ¿no?, para ellos. El tema de la fama, el tema de, de, de estar trabajando, de no tener una vida normal, debe haber sido complicado. Y está, está bueno que les hayan dado ese lugar. A mí me gustó mucho eso. Sí, y las anécdotas también de los eh, primeros días de las audiciones, este amor, sí. entre comillas, de Emma y, y Tom Felton. Mm. Nada, todo muy, muy lindo. Incluso sí. cuando Emma cuenta eso, tipo, te enterás que tenían como hasta clases ahí, o sea, vivían sí. en cerro, básicamente. Sí, sí. Es que eh. sí. O se quedan dormidos, eh, toda muy, su vida y, ahí. Muy, sí, es muy complicado. La verdad que Chris Columbus un genio, porque manejar a todos esos pibitos, en la primera película que se ve que están haciendo un despelote y que no se concentraban, yo los mando a la mierda, me voy, chao el nivel de habrá... paciencia Sí, sí no. Gracias, eh... señor por eso es tan importante, yo creo que después de esto se va a valorar mucho más el trabajo de Chris Columbus, porque las primeras dos películas, y la primera en especial, fueron importantes, y fue importante la primera para, para todo lo que viene Sí, después. él sentó la base de todo, para mí fue importante. Incluso él eligió a, a los actores que iban a personificar los personajes hasta el final, entonces eso, eso me parece re loco, porque después lo demás, bueno, no tenían que tomarse el trabajo de elegir quién iba a ser Harry, quién iba a ser Ron, ¿Quién iba a ser Dumbledore? Él hizo todo ese laburo y lo hizo muy bien porque, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero yo lo veo a Richard Harris y Richard Harris es Dumbledore. Sí. Y, Al igual. y los chicos los chicos son, o sea, en mi cerebro eran ellos, <risa> entonces es como que ese, todo ese laburo que hizo él de elegir todo el cast, para mí es re importante para lo que fue el resto de las pelis, entonces, qué sé yo, la, la base de todo la hizo él. Y me encantó verlo, fue re lindo verlo. Por sí, lo que entendí él se fue porque quiso, ¿no? ¿Sí? En un momento sí, sí, Daniel sí. le decía como, ay, te fuiste, bueno, yo sabía sí. que no querían que me vaya, pero me fui. Hubiese sí. sido sí. genial. bueno, piensa, ¿cómo hubiesen sido todas las pelis con él? Pero bueno, no pasa sí, que es que <risa> nada. Me da la sensación de que es, de, que es un director que hace eh, historias más ligeras, más livianas, y por ahí se ponía todo más oscuro y quizás no era lo que él quería hacer, ¿no? Bueno, eso se me ocurre Bueno, de hecho los, los actores Es como que ya el, el contrato era por Todas las películas No es como que claro. bueno, vamos viendo, no O sea, son todas las películas De hecho era una de las condiciones Por las que los padres de, de Daniel No querían que, que se meta en esto Porque claro. iban a hacer muchas películas Dentro de todo, la verdad que Salió una saga bastante firme. Yo creo que también, así como el final me gusta mucho, creo que es una, una saga de películas muy constante. Y es lindo haberla repasado de esta manera, con este especial, con esta reunión, que la verdad que, que es muy linda. es eh, muy, muy linda de ver. Y, y bueno, eh, en algún momento te saldrá una maratón de Harry Potter. Que hace rato que me la debo. Yo ahí tengo sí. HBO Max y todavía no, no lo hice. Pero este año una meta para el 2022 es hacer el maratón de Harry Potter, además que se estrena una nueva película, así que, bueno, Yo para ponerse al día. Yo sabía que iba Manifa con el reestreno en, de la primera, así que sí. a arrancar la maratón. Yo no pude ir, me, me, me colgué, y después, de hecho, estuvo una semana más, un par de semanas más, y no pude ir, se me pasó. Tengo que hacer sí. una maratón sí, y, y meterme de nuevo en eso. Creo que no me quedó nada en el tintero, no sé si ustedes quieren mencionar algo más de, de la reunión, algún momento destacado, algo, lo que sea. No, a mí, a mí me gusta mucho en general, yo digo, más, más que nada lo que fueron los, las entrevistas a los directores, porque me gustó ver eso de, de cuando explicaban el enfoque que quisieron dar y está, eso estaba bueno, no lo había visto nunca. Mm. A uno le rompieron las costillas, ¿sí? Sí. A eh, uno de, de los gemelos, Fels, le, le, le rompió la costilla, eh, por hacerse eh, el vivo. Es eso me gustó mucho y, y bueno, todo lo que fueron las interacciones entre los actores y, y cuando contaban anécdotas y eso me, me pareció re lindo. Y en general sí, fue, fue lindo rememorar todo y, y ver todo eso en, un, en una especie de documental, ¿no? no sé bien lo que fue, pero fue re lindo. Y yo, y yo me quedo fue. con la frase que dijo Robbie Coltrane en el caso de Javier. Sí. Que en 50 años él no va a estar, o sea, el, el actor, pero Harry sí. Y pienso que no, bueno, eso aplica para la saga en general. En algún momento nuestros hijos, nietos van a leer, ver las películas, en algún momento ni nosotros vamos a estar, pero sí. los personajes van a estar siempre. Entonces, bueno, creo que eso es lo que me, más me llevé de, de esto. Y ahí, bueno, me lloré todo, como <risa> se imaginarán. <Sí, risa> sí, sí. Lo dijo muy emocionado también y es verdad. O sea, es una frase que... Es, es así, porque dentro de 50 años él no va a estar, mucha gente no va a estar, y estas películas van a seguir siendo consumidas por, por un nuevo público y la verdad que eso es increíble, pensarlo así y verlo así bien, bien. es impresionante la verdad que una muy linda frase además para terminar lo que fue la reunión que, que la verdad que fue muy linda en general yo creo que la definición es muy linda eh, en general, para todo bueno, antes de terminar si tienen, si le pusieron una calificación, yo generalmente lo hago con las películas, en este caso lo hice, no sé si ustedes le pusieron una calificación y la quieren decir es el momento no, me, me cuesta mucho ponerle calificación es <risa> entendible usualmente no lo hago pero creo que en Letterboxd le puse cinco estrellas así pero bueno, fue medio de más del corazón que, que, que por ahí calificando con con la cabeza <risa> Está bien, está bien. Me pasa bien. Ah, igual, no sí. soy de ponerle calificación a las pelis, me cuesta. Eh, lo hago así en, la, en las apps cuando hay que hacerlo, ah, como ya los libros o las pelis. Sí. Pero igual, en este caso en particular, no puedo ser eh, subjetiva, o sea, para mí va a ser un mil, porque es lo que me generó. Así que bueno, sí también le puse en Letterboxd cinco estrellas. Bueno, un mil vale, ¿eh? Eh, No hay. No hay límite, ¿por qué tendría que haber un límite? Así que mil para Cami. Mil de diez. Oh. <ríe> mil de diez, Mari 5, y bueno, yo también, el Airbox 5 y en general diez de diez. Es difícil hacer una valoración, digamos, un poco real, si se quiere, porque incluso, como mencioné, uh, hubo cosas que por ahí me faltaron, pero igualmente diez. Es como ¿Qué? que... Es así, o sea... No, me, me pasó con Spider-Man, es como que no es mucho, no hay mucho para analizar, listo, o sea, lo amaste, ya está. Sí, yes. Si te pones yes. a analizar siempre hay cositas, pero bueno. Es verdad. Te dejamos pasar. Bueno, hasta acá este episodio, les voy a dar su espacio correspondiente para que sí. hagan sus, sus chivos, sus redes, dejen todo, empiece la que quiera, no, no se peleen. Ay, si querés empezar. Bye. Bueno, yo, yo eh, estoy, en, estamos con Sofi, que es mi, mi socia cinefila en Instagram, eh, somos arroba cinefangirls, y tenemos un podcast también, que bueno, ahora está medio en pausa, pero la idea es continuarlo, que se llama Sofía and Maris Excellent Podcast, está en eh, Spotify por ahora, así que bueno, si nos quieren escuchar, mucha charla, así como, como hicimos hoy con Seba. Voy a escucharlo entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy en Instagram, como maratoneadas, y también estoy en YouTube, o sea, tanto hago videos de noticias, de reseñas, de o sea, las mejores pelis del año, hice la semana pasada. Y también, ya que estamos hablando de Harry Potter, tiro acá el chivo de que tengo una cuenta de Instagram donde vendo ropa para fans, pero no voy a decir que es de todo, porque la verdad el 90% de las cosas ahí son de Harry Potter así que si quieren pueden a ver, tenemos blazer remeras, nada de todo accesorios, así que Queenie indumentaria, creo no lo había dicho yo quiero decir que yo tengo el blazer de Ravenclaw y es lo más lo amo Ay, entonces, yo también tengo uno, obvio que me sí. tenía que quedar para mí el, el momento ideal, así, que ideal. Vas, así que, sí, recomiendo sí, sí, sí, sí. Me, me falta a mí eh, momento ideal para, para mencionarlo eh, hablando de Harry Potter así que ah, como si no, anillo de mi momento es, exactamente <risas> sí, sí. Eh, sí ahora sí voy a chusmear y, y voy a comprar algo de reenclo para no quedar afuera mis redes les dejo mis redes que igual ya la saben pero ya me lo sé de memoria todo este discurso así que lo menciono me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video mi Instagram personal, Panchan y en Letterboxd y Medium, que lo tengo medio olvidado Medium, pero ya voy a volver a escribir reseñas se varía el guido voy a dejar igual todos los enlaces abajo en la descripción así que, tranquilidad, si no llegaron a notar, como cuando pasaban las recetas en, la en los canales de, de cocina o en la escuela, que no llegaban, bueno. Eh, porque en ese momento, le comentamos a la gente, porque en un momento mencionaban Blockbuster, y por ahí alguien se quedó como, ¿qué qué, está... ¿Qué dijeron? No está no al pie. ¿Qué fue eso? El Blockbuster era un es lugar... Este? ¿Qué es eso? Blockbuster era un lugar donde se iban a, a alquilar películas, las películas no se veían en Netflix, se, se, se, se iban a buscar un lugar, esa persona te confiaba esa película, porque eso es increíble, te confiaba en una película y vos la veías, la devolvías y listo. Eso existía, lamentablemente no, no existía. Estaba, era un lindo ritual, la verdad que sí. hay que decirlo, era, era muy lindo. De hecho, muchas de las de Harry Potter la vi de esa manera, así que cerrando el círculo, cosa que había que mencionar, porque ahora mucha gente joven no, no lo sabe, así que... Bueno. La, la juventud y los centenios no saben lo que es lo que es. Es verdad, es verdad. <risa> Además, ya nos mandamos al frente con la edad, así que no podemos meternos eh. en la otra bolsa. Somos esto. No, la, Estamos... la otra vez pregunté y había gente que me dijo que no sabía lo que eran los rurats o Hey Arnold. No, Arno, no, sé si... no, no ¿eh? hey Arnold, no te lo perdono. Arnold, no te lo perdono. Es... es bloqueado. No, no, es genial. <risa> no sé dónde se puede ver. ¿Está en algún lado? Porque ahora que hay tantas plataformas. Ah, ni idea. O la sea, verdad no... que lo de, lo de Nickelodeon sé que está en Paramount. Ah, Plus, en Paramount, o sea, no, o sea, no me fijé a ver si ya no tengo Paramount, pero. No, es la, es la única, única que una no tengo. Versión de los Ruras. Deberíamos hacer otro podcast de la nostalgia ahí ya. Sí, sí olvidado. <risa> podcast Muy noventero. Bien. Sí, sí. Nostalgia de los noventa. Completamente. Ahí para hablar, pero un montón. Así que sí, sí. es buena idea. Bueno. Chicas, muchísimas gracias. Bueno. La verdad que complicado todo, pero agradezco el nuevamente que, que hayan estado acá. Así que muchísimas gracias por, por estar en este en este último episodio de la primera temporada del podcast y el primero del año. Gracias por invitarnos. Me encantó. O uh -huh. sea, la pasamos re lindo. Me alegra a, a ver las pelis y a leer los libros. Sí. Una? En especial a leer los libros. Les prometo sí, sí. que este año no, no les digo que voy a leer los siete eso es muy complicado para mí, pero oh, sí. aunque sea el primero, yo creo que este año lo, lo, lo voy a terminar, como Vamos. mínimo, voy a ver si puedo ir un poquito más, pero espero llegar al, al primero. Bueno, gracias, gracias nuevamente por estar, espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.